Saludos, soy Israel Bangri y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es de cómo enviar un correo desde Word. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Para enviar este correo necesitamos dos pasos Y con eso es suficiente Yo simplemente voy a enviar este, este, este mensaje que está aquí Me lo voy a enviar a mi correo y para hacer ello lo único que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a darle clic en esta opción, nos vamos a inicio la opción compartir, compartir. Vamos a dar clic allí. Vamos a ponerle un nombre al documento. Y vamos a ponerle Banguera. Vamos a darle clic en aceptar. Esperamos a que se cargue. Y aquí nos va a solicitar el correo a quien se lo vamos a enviar. Y en este caso me lo voy a enviar a mí: Israel Banguera. Arroba Gmail. Punto com. Miren aquí está y le doy clic en enviar Y automáticamente el correo ya se ha enviado Y ya me ha llegado a mí Y me voy a cargar aquí Como pueden ver aquí me llegó Yo voy a abrirlo Y aquí me llegó el mensaje Y miren que es lo mismo que yo escribí acá Allá Miren que es lo mismo Y si yo borro aquí Acá también se va a reflejar donde está posesionada. Es como que si se estuviese compartiendo en tiempo real. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.